Está obstaculizando, ¿no? Sí. Vale. Entonces, en caso de que una persona en silla de rueda quiera salir de manera emergente, por aquí. No cabría. No, no, no, no, no, no, no Por ahí no cabría. Pero lo primero miradas, que se encuentra también es. ¿El cable? Es, ¿le? Es, le impide, por ejemplo, pasar lo que son las ruedas. Vale. cable, y después lo que tenemos aquí son el tirador, que está demasiado alto, y la puerta, que pesa muchísimo. O sea, son dos cosas distintas, porque a mí hasta me cuesta trabajo darle. Y aquí sí ya, aquí hay lo que es la salida, pero mínimamente lo que son las macetas también impide lo que es el paso a la rampa. Salir? ¿Qué nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos como una especie de patio, o sea, el almacén de las sillas y después aquí mínimamente, que son donde están las macetas, que es el mismo paso de, la, de las sillas de rueda y la puerta cerrada. Y demasiado alto lo que es la cerradura para poder abrirla una persona en silla de ruedas. Pero si alguien no tiene la llave no puede salir, no se puede queda aquí entallado. De todas maneras no lo ves que viene ahí arriba, lo que es el Mira, trabajo, esto, esto que ver, no se puede. y se puede abrir. Pero de todas maneras es eso, aunque una esta persona en silla de ruedas pues vale, vale. pueda llegar ahí, esta las maceta les impide abrir la puerta, mismamente porque la puerta se abre para dentro, abrir la puerta y, mismamente, salir por la rampa. ¿Y no ponen la maceta ahí en medio de la puerta? con las macetas no se puede abrir la puerta, Con las macetas no se puede abrir la puerta porque la puerta, si ves las bisagras, se abre para adentro, no para afuera. Y las bisagras están en este lado. La rampa llena de maceteros. Claro.